Se trata de Eusebio García Chacho, quien está siendo acusado de darle muerte mediante un atraco ocurrido en las lagunas de Moca en el año 2011 al nombrado Marcos Peralta. Chacho asegura que tiene más de cuatro años detenido por un hecho que desconoce. Yo tengo cuatro años, cuatro y nueve meses detenido. Yo no sé nada de este caso, yo no tengo ese caso. Yo duré incluso dos años y nueve meses Dos años y nueve meses duré en la calle pasándole por el agua a esa gente. Ellos son vecinos míos y también no me hicieron nada ni nunca Y aquí vienen a, con, una, con una bulla. Y, y yo estoy detenido y vienen acercando a hacer escándalo aquí. Son gente que yo tiene criterios. Y si Y ellos son profesionales y yo estudié. Y ellos, los que son delincuentes, la mayoría, vienen aquí a decir que uno es y ella lo con fiscalía lo, lo sabe. Mis hijos estudiaron porque yo lo hice profesional a mis hijos. ¿Por qué ellos te acusan? ¿no? Entonces por qué te acusan a mí. Porque si ves que estáis preso, pero ellos se de salir, que son los que, lo que, lo que, lo que tuvieron que ver con esa situación. Y otro que hay ahí, un señor que anda ahí haciéndose la víctima y lo que es un ladronazo también. Y en etené, su noticiero regional, Robinson Polanco.